De calurosa en el noviembre de la provincia de Buenos Aires... ...siempre recuerdo una, una vieja canción de Alejandro del Prado... ...que se titula Carta, 15 de noviembre... ...y que justamente habla esto, ¿no? del calor de Buenos Aires... ...él lo combatía con una ginebra... ...nosotros, paradoja de la vida, lo combatimos con un café... ...un cafecito, ya uno a entender Cal calentito, por qué. calentito... ...para entrar en calor no necesitamos de muchas presentaciones... ...el señor que está frente a mí es Horacio Mañaco... ...no solo un amigo de la casa, sino un reconocido periodista... ...que entre las múltiples facetas que lo caracterizan... ...está incursionando en el último tiempo... ...en una iniciativa que queremos compartir con ustedes... ...porque es una iniciativa muy rica... ...de muchos puntos de contacto fundamentales, imprescindibles... ...con uno de los artistas que nos ha marcado la vida... ...y que nos, lo sigue, nos la sigue marcando, Luis Alberto Espineta. Hablamos de un proyecto que se llama Mundo Rabioso... ...los feligreses espineteanos sabrán... ...qué códigos encierran esas palabras... Pero lo va a contar Horacio de una radio que empieza como disquería y que se vuelve a convertir a través de las redes en radio. Lo cuenta Horacio. ¿Qué haces? yo. ¿cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, todo bien. Muchas gusto. gracias por tus palabras. Por favor. A ver, eh, este, este año bastante difícil para todos, uh -huh. bastante difícil. Eh, en junio, digamos, falleció un amigo nuestro muy querido, Sergio Cosia. Eh, Sergio, eh, disquero, escritor, melómano, y, pero fundamentalmente, arriba de todo, un tipazo, un uh -huh. tipo eh, imprescindible. Sergio tenía una disquería eh, que la tuvo hasta, hasta la pandemia, en la Galería Corrientes Angosta, la galería que está entre, en Corrientes y Maipú, entre sí. Maipú y, y Esmeralda, bueno... Uh -huh esa galería, digamos, había una disquería que se llamaba Mundo Rabioso. ¿Y qué tenía de especial esa disquería? ¿Qué tenía de especial? Tenía discos, igual que toda disquería, claro. pero tenía a Sergio. Y a la vez tenía algo que... Eh, un espíritu que era que vos te juntabas ahí a hablar con gente. Que venía gente y, digamos, y automáticamente era pasárselo Facebook. Eh, había como un diálogo común. Eh... Durante, durante mucho tiempo fue un lugar de, si se quiere, hasta de resistencia, porque digamos era hablar de, de lo que nos pasaba, de cómo, se, cómo estábamos, y Sergio era como, el, era como el animador de la situación. Y han ido artistas a presentar sus discos, a tocar allí, uh -huh. a tocar adentro, a tocar afuera, eh, era, era un lugar donde te podías encontrar a, a, a Rodolfo García, te podías encontrar a Machi Rufino, eh, alguien que estaba empezando, alguien que venía a, a comprar un disco, uh -huh. un loco. Un, loco porque, un suelto. Claro, un suelto porque no era un lugar... No, o sea, la que el último motivo para estar ahí era comprar, era comprar un, un disco. Sí. Era eh, Y Sergio, sí. Sergio Cosia, eh, bueno, Sergio era, es uno de los, de los creadores de La La, la Radio, que es la radio una radio eh, que se la recomiendo, que es 100% Spinetta, que sigue funcionando y va a seguir funcionando, es una radio de culto, con 24 horas de Spinetta, es, es una locura pensarlo. Música, entrevistas, colaboraciones... Lo que sea, todo Spinetta, digamos, entorno a y el universo spinetiano. Eh, la verdad, es la radio es preciosa. Eh, y Sergio se va a vivir en, en, en la pandemia eh, se va a vivir a la costa cierra la disquería propone hacer algo online y en un día en la visita hace una visita a su familia porque venía el día del padre uh -huh. y venía su cumpleaños y falleció uh -huh. falleció un ataque al corazón en la estación Retiro eh, y la verdad que nos quedamos eh, muy... Un poco más solitos, ¿no? muchísimo más solitos, pero aparte quedamos como girando en el aire, porque era de alguna manera Sergio fun funcionaba como el nexo para un montón de gente. ¿eh? Era eh, un montón, digamos, aunábamos en Sergio. Y Mauro, Mauro Torres, Mauro es, eh, es el otro dueño de La Lala la Radio, eh, yo le propongo hacer un, un. No le propongo, sino que le digo: ¿Te parece que por qué no hacemos un, un homenaje a Sergio en la Lala? La, yo te ayudo, te doy una mano. Él también estaba muy afectado, estábamos todos muy afectados uh -huh. por, la, uh -huh. por la, la muerte de Sergio. Y me dijo: Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, pasaron unos días y me dice: boludo, ¿Por qué no hacen una radio? En paralelo a la la la radio. Sí. Una radio que se llama el mundo Radioso Radio. Mm. Claro. Bien, ahora bueno, yo claro. pregunto de, de Pedro Grullo. Claro, así, así de, así de claro, sí. sí eh, claro. Ya funciona la la la radio, digo yo, como sí, este viejo bizcacha. Sí, sí. ¿En qué lo diferencias? ¿Qué contenido? Que el contenido es muchísimo más abierto. Mm. Eh, tenemos, decimos que tenemos la señal de la cruz, es Spinetta, Bowie, los Beatles y todo lo que queramos, digamos, en ese, cada uno le reza a quien quiere. Los Beatles Nosotros. que son clave, ¿no? En la vida totalmente, de Sergio también. Totalmente, digamos. Y de alguna manera, eh, eh, Mondo, digamos, es como un espacio abierto a un montón de música que le gustaba a Sergio. Sergio tiene tiene dos libros publicados y había un montón de música que compartíamos y que íbamos a la disquería y que él ponía y que escuchábamos y que venía otro y nos cagamos de risa y hacíamos esto y hacíamos lo otro. Bueno, ok, compartíamos un, un montón de espacios comunes. En definitiva, Mundo Rabioso Radio es la música que nos gusta a nosotros. Uh -huh. Y Sergio parece, en esta reconstrucción que estás haciendo, Alguien que puso en otro nivel algo que uno hacía en la adolescencia totalmente, con sus amigos. Totalmente. Eh, y aparte, eh, aparece Sergio todo el tiempo en la radio, porque hay muchas grabaciones de Sergio. Claro. Entonces sale Sergio hablando sobre Arto, Sergio hablando sobre tal disco de los Beatles, pasamos el disco, Sergio hablando sobre tal cosa, y digamos, es como un homenaje vivo, permanente Mira. y a la vez... Eh, es mucho más, porque digamos, a la vez se, se expande, expande ese universo, ¿no? el, el universo del mundo rabioso, que eh, es un nombre que queremos mucho, porque era el nombre de la disquería, pero, eh, pero Sergio está, y nosotros decimos que si a Sergio no le gusta la música que pasamos, Sergio se caga a risa igual. Claro. O sea, es como que eh, vamos y venimos con esos límites. Es muy gracioso porque en algunas entrevistas que uno o nota referenciales, eh, siempre se menciona, él lo mencionaba, Sergio Cosia lo, lo mencionaba cuando ocurría algún hecho ajeno a la explicación o a cierto orden de las cosas, miraba al cielo y decía, Luis, ¿fuiste vos? Sí, sí. ¿Cómo sí. atribuyendo sí, sí, ese sí. hecho sí. Eh, imprevisto? A una presencia divina que los espinetianos por supuesto, atribuimos totalmente, al Totalmente, totalmente. Y aparte, Sergio era muy espineteano. Uh -huh. eh, también era, en muchas cosas, era tipo boca arriba. Claro. No negocio. No, no negocio. No. ¿no? Colocaba en la misma liga a otros. Con lo cual, con lo cual también era, era fruto de cagarse de risa, de decir, pará, Dale, no no es así. Claro. O sea, no es tan así. Los grandes amores no, no pero, pero él, ¿viste? Fundamentalista de de, spinet, de Bowie fundamental también, de Bien. los Beatles, de toda la carrera solista, de John Harrison, de Paul McCartney. Eh, era, eh, había como un montón de, de, de raíces donde... Uh -huh. Bueno, nosotros estamos revolviendo esas raíces sí. sin Sergio, que también es un tema... Pero a la vez, digamos, es como que vamos expandiendo ese universo, claro. lo vamos abriendo. Eh, la, eh, la radio hoy es una radio que eh, funciona eh, con mucha programación de música, eh, con 100% de programación de música, con muchos archivos y, y, y cositas sueltas que, que la van nutriendo con cosas que nos hacen, nos hacen gracia o nos gustan uh -huh. y, y lo queremos hacer. Y, y a la vez no tenés la limitante, por ejemplo, de... No, este tema es largo. No, eh, claro. De, digamos, The Gate of Delirium, de Yes, dale, va. Va bueno, entero. entero, no me importa, claro. digamos. ¿Queremos pasar un disco entero? y ¿Por qué no? ¿Queremos hacer un bloque de música del año 68? Claro. ¿Por qué no? ¿Y con qué se viste artísticamente eso que ya tiene un contenido musical, obvio, de los intermedios? Tenemos, tenemos eh, dos locutores que son divinos, uh -huh. gente divina que nos da una mano eh, y se viste con mucho esfuerzo, de, de, con mucha curaduría, no esfuerzo. Uh -huh. Curaduría de música, vamos, <coughs> trabajo de curaduría de, de decir, bueno, después de esto, ¿qué va? Después de Miles Davis, ¿qué vas? Claro. No va nada. Y es difícil, ¿no? No claro. va nada. Luis tiene que estar al final, claro, en todo caso. 11 para 2. Claro. Y después de esto, ¿qué va? Y, y arrancamos de nuevo con los Beatles. Uh -huh. eh, nos propusimos muchas cosas, algunas las estamos cumpliendo, otras las vamos dejando de lado, pero de puro entusiasta, porque la verdad que lo que nos gana en el mundo Radioso permanentemente es la, las ganas, las ganas de hacer cosas. ¿Y es una radio para todas las orejas? Sí, totalmente. Aeros. totalmente. Mira, ha pasado algo en, este, en estos últimos 3-4 meses que me llamó la atención y dije: bueno, por algo pasan las cosas. De repente, a través de una serie de Netflix, Stranger Things, un tema de Kate Bash del uh -huh. año 80 y pocos, uh -huh. pum, rompe Toys primero en todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? No. qué? Porque lo escucharon. Vienen los bomberos. Los lamento por mis perros que Pasó, sufren como locos con eso. Pasaron la... los bomberos. Bien. ¿Qué pasa con eso? Claro. No sé qué pasa, pero evidentemente un montón de gente, a través de un canal de comunicación, uh -huh. como es una serie, escuchó un tema viejísimo que yo creo que... Por ahí nos acordábamos nosotros, que somos gente mayor. Sí. Pero que estaba rotando. Estaría te pregunto, ¿estaría rotando en Aspen? ¿O estaría rotando en. No sé, en otra, Blue, Blue? Claro. No, por ahí no estaba, ni siquiera estaba rotando. Uh -huh, pero sí. no era un clásico. Bueno, creo que hoy. En, en a en eso el... voy, a que me parece sí. que. Me parece que también es, es bastante cómoda la situación de bueno. Y los pibes viste no y los pibes consumen también lo que vos le das ¿sí? y creo que a, a diferencia de nuestro tiempo en donde la música se escuchaba por determinados canales hoy hay como distintas expresiones artísticas que cruzan la música no claro. eh, sí. en su momento hablábamos en, en otra experiencia compartida de no me acuerdo qué película en la que estaba como canción principal un tema de Bruce Springsteen que no era Born in the USA sí. era Brilliant Disguise no guys, bueno y que también, mucha gente que lo ha descubierto por ahí, por eso. Totalmente. A mí me sorprende a veces, y te debe pasar también con Nacho, que de repente escuchás a tu hijo tararear tal o cual canción. ¿Y dónde la escuchaste? Y no porque en Nacho, tal capítulo o en tal cosa. Bueno, me pasó con Nacho que la otra vez me dice, pongamos algo de Joe Jackson. ¿Qué pasó? Esperá que claro. lo tengo abajo de todo. Hijo. ¿Qué pasó? Bueno, OK. No he arado en el agua. Claro. Sí, eh, sí, sí. Y bueno, está bueno. Sí, sí, sí, y, totalmente. ¿y ¿Por qué no Joe Jackson? Uh -huh. sí. ¿Qué sé yo? No sé, yo no. La verdad que no tengo la verdad revelada sí. sobre un montón de cosas. Lo que sí sé es que si vos eh, digamos, le das la oportunidad de escuchar cosas nuevas o viejas uh -huh. Uh -huh. a la gente, la gente tiene la oportunidad de escuchar y decir, oh, Let's see if en un vole. Claro. Bueno, okay. Pero pasaste por Siempre ahí. escuchaba. Claro. claro. Pasaste por, ese, no, por pero... ese lugar y por ahí podés volver. La otra vez vi un programa de televisión que se reían donde preguntaban quién es Charlie García y un montón de pibes no sabían quién era. Y pues Charlie García tiene 70 y n años. Sí. pero por ahí no le llegó. Por ahí no le llegó, por ahí... Eh, a veces ocurre con, con los más jóvenes que por ahí escuchan por terceras personas a Charlie. Claro. O a los abuelos de la nada, por claro. nombrar otra banda, claro. ¿no? Eh, que por ahí hay pibes más jóvenes que lo han descubierto por el Cuelgue, con él, Tal por cual. Por las versiones que han hecho. Tal cual. O, o Tal de cual. Charlie... O ni siquiera saben lo claro. que es el Cuelgue. No, no, no, no claro. No, es conoce, claro. Como la, para la canción los rodeos. El Cuelgue sí. es una banda nueva, no es un No es una banda nueva. Tiene claro. 15 años sí. que está sí. girando. ¿eh? No. A eso voy, a que, a que constantemente nos enfrentamos, yo tengo 56 años, yo soy un hombre que ya hace se, o sea, me pasó el, el, el... Claro, pero... Más grandes que, que nuestros viejos. Que, mucho más grandes, ¿entendés? Mm. Cuando lo conociste a Coco, Coco no tenía ese No, no, no, ese no seguro que no. Claro, tenía pedo. Sí. Entonces, digamos, eh, yo no tengo, yo lo que sí quiero hacer es una curaduría y si voy a pasar o vamos a pasar un tema de... Charlie, sí. por ahí no voy a ir a, no voy a entrenar, claro. hay un montón de cosas que están, que son temas 100 claro. de Charlie y que son unas maravillas. Inclusive dentro del mismo disco como de mi como disco. Piano Bar, ¿no? Por claro, ejemplo. porque por ahí hay temas que envejecieron sí. mal sí. y que se siguen porque son clásicos y no sé qué. Bueno, hay un montón de cosas que no son clásicas uh -huh. y que están buenísimas y, y me le, parece y... Le, le tira enganchos al oyente, digo, porque de repente vos recién dabas el ejemplo de Charlie, ¿no? Y por ahí para abrir una puerta a veces tenés que ir tirando miguitas a la gente como para que se enganche y por ahí después sí esté preparada para y los Es raro, los lados B. es raro, es raro, porque yo creo que nosotros decimos que la radio es para escucharla con el Yazam abierto. Uh -huh. El Yazam es una aplicación que lo que hace es detectar... Claro, no tenemos el locutor, no. no pagamos un locutor sí. para que esté anunciando toda la música que pasa, claro. Ni tampoco te explica, este es el segundo disco de claro. Charly García del año 1980, no. No, hay, no, un, no hay un Leo Rodríguez. Eh. No hay Leo. un nada, no claro. hay nada. Claro. Entonces, bueno, escuchá y fíjate. Por ahí te gusta, por ahí no te gusta. Y está perfecto. Sí. Porque también, digamos, estamos en, en, en un momento eh, donde... Mmm, la otra vez no me acuerdo si hablábamos con vos, pero digamos cuando nosotros empezamos a hacer radio, no. la radio era Larrea, era Carrizo, y estaban lejos de todos lados. Y de Burlingame más lejos todavía. Sí, me no habló. Eh, porque, digamos, si sos de un pueblo del interior del país, por ahí tenés una radio local que estaba más o menos cerca. Acá estaba lejos, no. bien lejos, 27 kilómetros exactamente. Cuando empezamos a hacer radio, a través de Triag, que fue la primera, eh, descubrimos un montón de herramientas. Descubrimos que podríamos hacer radio. Descubríamos que, que por ahí era, no sé si económicamente viable, pero más o menos podías hacerlo. Sí. El paso del tiempo demostró, y la tecnología avanzó tanto, que hoy podemos hacer un programa con un teléfono. Tal cual. Uh -huh. Con unos buenos micrófonos, con un buen teléfono, haces un programa. Yeah. Bueno, eh, eso te abre un montón de, de, de caminos. Y por ahí, digamos, nosotros estamos haciendo un Mundo Rabioso, pero enfrente hay otro pibe que está haciendo un programa de música que escuchan los pibes de 15 años. Bueno. Y está perfecto. Uh -huh. Eh, recién hablabas de la experiencia de Triag y todo lo que sí. fueron las radios de baja potencia, comunitarias, sí. como lo quieras denominar. Sí. En ese momento uno sentía que descubría un mundo, ¿no? Totalmente. Eh, en esta experiencia de Mundo Rabioso, eh, ¿estás volviendo a tener esa sensación de todo aquello que haces por primera vez? Esa sí. cuestión de excitación, de ganas sí, y demás. es muy loco. Es muy loco. Es muy loco todo. Y a la vez, digamos, también... A ver... Eh... Siempre me movieron las ganas de hacer las cosas. La verdad que... Eh, con resultados económicos frustrantes en general. Pero, digamos, siempre me movieron las ganas de hacer algo. Y... y la verdad que... que eh, ahora encontrar cuál es el sin pensarlo demasiado, pero cuál es el tema que viene después de... Y qué separador ponerle para que quede bien, para que... Es genial. Te involucra mucho. Te involucra mucho. Eh, <coughs> a la vez de, tenemos ganas de crecer, digamos, estamos permanentemente con Mauro, somos nosotros dos. Uh -huh. Nada más que Mauro y yo. Eh, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Tenemos ganas de meter programas, sí, claro. Uh -huh. Yo tengo dos o tres proyectos dando vueltas que quiero que salgan al aire eh, porque son proyectos que siento que están están para salir al aire hoy y ¿hay, hay un espacio físico que contenga? no, no, no. también otra gran es diferencia muy raro, claro. es muy raro, uh -huh. es muy raro está funcionando ahora, ahora mismo uh -huh. no, te voy a mostrar eh, está funcionando la radio ahora mismo y la radio no tiene un espacio esto es mundo Rabioso. Acá. Me tiembla el pulso. De la emoción. Esta es la imagen de Sergio. Es Sergio. Sergio Cosia. Le haces clic. Y ya suena. Gabriel. Claro. En vivo. En vivo. Ahí está. Eh... <risa> Pensaba que también, bueno, esta, estas ventajas tienen... A ver, cuando uno jugaba a la radio, la hacía más o menos en serio hace un tiempo, se imaginaba, de eso se trataba, que te estaba escuchando cantidad bocha de gente. Sí. Jugabas a eso, por ahí sí. estaban enganchados tus familiares Totalmente. y tus amigos, sí, sí. o un micromundo también. Eh, hoy todo esto te está diciendo cuánta gente está enganchada, cuánta gente se descargó la aplicación, ¿cómo marcha eso? Que es un estímulo también. Marcha muy bien, <risa> empezamos <risa> hace menos de un mes. Sí, claro. Eh, y marcha muy bien. Digamos, ya tuvimos muchísimas descargas. Eh, no tengo, la verdad que no tengo, no no, no sabía perseguir eso, pero digamos... El domingo fui al Parque Centenario. Uh -huh. Y me puse a hablar con gente. ¡Ah, mundo rabioso! Y yo, digo, esa es, esa es la perspectiva. Claro. No porque sea gente que se ocupe del tema música, sino... ¡Ah, bueno! Uh -huh. Uh -huh estamos como por ahí no, no por ahí no son radios que uno salvo que escuches un programa en particular no son radios en los que uno se, se eh, escuche 10 horas o 5 sí. horas o una hora, por ahí escuchás un rato uy Gabriel en vivo encaché cinco temas empezó Piazola Pónale. Piazola no me gusta mucho saco o me entra un llamado y la corto Sí. ¿no? porque está en el teléfono esto está por aplicación y por página web uh -huh. eh, de las dos maneras claro. la aplicación sí. eh, funciona mucho más eh, es mucho más amigable sí. por así decirlo la página web también pero la página web es, eh, está más en construcción disculpen, ¿tiene la otra vueltita? no, yo estoy, no, bien. Yo estoy, bien. Yo estoy bien, bien muchas gracias eh, pero... Eh, no el, tema, el tema de la aplicación, también lo portable más cómodamente. Totalmente, y todo. totalmente, pero aparte, digamos, eh, a ver, nos pasan, nos pasan muchas cosas, tenemos mensajes que son hermosos, que nos han mandado personalmente, ahí este es el caso de mucha gente que, que lo escucha a través de la disquería. Ah, eh, tenemos un lema que es una disquería en el aire, uh -huh. porque justamente, digamos, ese es el esa es la, la, la estructura y los mensajes eh, son hermosos porque de alguna manera sí. digamos de, es como que eh, levantan el espíritu del, del, de ese momento a la disquería o de escuchar música porque o con la voz de Sergio uh -huh. o, o programando música que nos gusta sí. y digo nos gusta y parece que es un Parece que somos 10.000, pero bueno, es la música que nos gusta. Bueno, justamente... Eh, ¿A vos vos escuchar música en la radio, en el auto? Eh, la mía, la bueno, lo que yo llevo. Y bueno, a mí me pasa eso. Claro, claro. Yo sí. escucho música. Si sí, por lo general maldigo no tener nada claro. encima. Porque... Pues por eso, digamos, eh, en definitiva es la música que a uno le gusta sí. y a veces compartirlo me parece que es... No, es una gran cosa, tenemos ah, la oportunidad sí. de hacerlo en, en el desafío de la comunicación Uno se cruza con Por un lado satisfacer eso Lo que a uno le gusta, lo que lo apasiona Lo entretiene, lo divierte y por el otro lado, tratar de que, eso, que esa réplica encuentre muchos oídos dispuestos sí. a, a lo mismo. Si no caemos en otras experiencias que conocemos de gente que hace la radio para sí. Para uno solo. Para, para uno, uno solo. Hoy sí, sí, para sí. su familia sí, en el peor sí, de los sí. casos. Sí, sí eh, Están construyendo esa idea, me imagino, sí, desarrollándola. Es que, digamos, me, vamos para ese lado. Claro. Eh, pero, digamos, tenemos el. el tenemos, digamos, vamos tras esa cruz. Está ¿no? muy bien. Digamos, vamos por ese lado. ¿Tenemos límites? Sí, obvio que tenemos límites, uh -huh. hay un montón de música, mira, <coughs> pero sí. porque no me representa tampoco. Sí, que lo bueno es que otra gente la puede escuchar por otro lado pero también. Totalmente, y aparte eso es lo que está buenísimo, uh -huh. es lo que te decía antes, o sea, enfrente mío hay un pibe que pone música para chicos de 15, que le gusta a los chicos de, de 15 y que claro. comparte con su grupo etario o el grupo del colegio o lo que sea. Está genial, uh -huh. está genial. Uh -huh. Nosotros no teníamos esa oportunidad. Claro. Nosotros teníamos, y voy a hablar como el viejo tanguero, pero teníamos un par de programas de radio que eran islitas de una o dos horas a las 12 de la noche. Claro. A la una de la mañana y nos quedamos escuchando grabando, uh -huh. o grabando Mira, Mirá, escuché, salió el disco nuevo de Zappa. Uh -huh. ¿Dónde lo escuchaste? En el programa de Mancuso, claro. ¿cuándo lo pasaron? Anoche a las 11 de la noche, de 11 sí. a 2 de la mañana, la, el programa se llamaba La Hora de Coca-Cola o algo por decirlo. Sí, estilo. claro. Sí, sí, sí. Ahora, esa misma radio a las 10 de la noche pasaba cualquier cosa. Cualquier otra cosa. Que eh, no representaba lo, claro. el espíritu. Después, digamos, después, a partir del rock and pop, digamos, uh -huh. se fue creando como espacios más estancos, por así decirlo, sí. Eh, y este es más estanco todavía, uh -huh. por sí, ahí, sí. pero por ahí es estanco y a la gente le, le copa o no, por ahí uh -huh. no. ¿Hay, hay lugar para para rarezas, como para decir, a veces, vos recién marcabas, hay música que no suena en nuestra sí. radio, pero que por ahí sí, sí. cada tanto. Sí, uh -huh. sí, y aparte pasa algo también, qué significa pasar una rareza de Silvian, David Silvian. Sí. Si no lo pasa de ningún lado. Claro. claro. Depende del artista, ¿no? Claro. Claro. claro. Digamos, sí. Si te voy a pasar una rareza, te voy a pasar una rareza de algo que conoces de memoria. Claro. Y que va a estar diferente. Va a golpear diferente la. Va a ser la rareza esa. Claro. Pero, ¿rareza de zapa? ¿Dónde escuchás zapa? <risa> claro, ya de por sí es una rareza, es zapa era un artista. Claro, raro. Este. digamos. Eh, entonces, bueno, digamos, vamos por eso. Ajá. Hay, por eso te digo, es, es alucinante el proyecto. Uh -huh. eh, insisto en que me encantaría hacer programas, me encantaría tener programas que quizás al principio funcionen como si fueran podcasts. Nos encantaría salir al aire, sí, claro, nos encantaría... Nos sé, encantaría un montón de cosas. Uh -huh. Tenemos todo el futuro por delante. Exacto, está todo por hacer. Está todo por hacer. Uh -huh. eh, y, y la verdad que estamos contentos. La verdad uh -huh. que estamos contentos del resultado. Eh, ¿Qué pasa con, con la gente que quedó de, de Sergio? ¿no? digo Cuando se enteraron de este proyecto, ustedes cómo lo quieren. La lo familia de Sergio sí. eh, están muy contentos, muy contentas con, con, con el proyecto. Uh -huh. Nos apoyan y. Y bueno, eso es para nosotros es una, es una alegría enorme porque la ah. verdad que vamos, no, no es poca cosa, no es poca cosa. Eh, y después bueno, digamos, también es, es la representación, estamos haciendo lo que pensamos. A ver, Sergio cuando se fue a la, a la costa también eh, alucinó o dijo, me gustaría hacer una radio desde allá. Se lo dijo a Mauro. Bueno, no estamos en la costa uh -huh. pero estamos haciendo una radio que se llama Mando Rabioso ¿Mauro de eh, dónde es? Mauro es de Capital Bueno, están, los dos Capital. están haciendo una radio desde sí, allá Sí, sí, pero lo, pero lo estamos trayendo para el oeste ah, de a poco lo vamos trayendo al oeste Bien, lado. bien, perfecto Pero digamos, de alguna manera eh, eh, está en el aire uh -huh. está en el bien. aire es como la radio eh, es una disquería en el aire y a y la verdad que pasa por ahí, bien, estamos, bien. estamos contentos, estamos Perfecto. haciendo lo que nos gusta, uh -huh. eh, parecemos dos adolescentes enamorados porque hablamos tres horas por día. Por eso la referencia uh -huh. a Triac eh, es valiosa, es me que, parece. Es que sí, es que sí, uh -huh. es que sí, digamos. Con sí, todo bueno. lo que uno aprendió en ese, en, ese, en ese tiempo también, ¿no? Totalmente, pero aparte, digamos, eh, nada, esos eran, eran con mucha inocencia desde todos lados. Uh -huh. Eh, y acá también estamos caminando por un camino de inocencia con más, es, con más experiencia, pero, pero también viendo, che, si hacemos esto, dale. ¿Tenemos un separador de Olmedo? Sí. ¿Por qué no? Va, claro. Está buenísimo. Claro, sí. Capuzoto, dale. Más vale. Uh -huh. eh, siempre se comenta que The Baggins, ¿no? Fue la primera canción de sí, MTV. Sí. Sí. Cuando la señal de videos arranca, este video se arranca, Video Killed de Radio Star fue la primera canción que se emitió en esa señal. ¿Cuál fue la primera canción de Mundo Radio? La primera primer canción es raro decirlo porque digamos la radio ya está en funcionamiento para nosotros claro. hace un par de meses, pero eh, porque la estábamos testeando al aire. ¿En agosto, no? Sí, más o menos, agosto-septiembre. La primera canción que salió al aire para nosotros, en nuestras cabezas, sí. porque nadie puede decirte lo de BANGLES. No, no, no, no, claro, de... es... está instalado BANGLES. Está instalado que está es instalado que fue nadie así. Nadie te lo puede decir, pero bueno, para nosotros hay un separador del tema Iris. Sí, ¿sí? del disco Los Amigos. Los, a... Los, Los amigos... amigos, bueno, el disco Los Amigos se presenta en la disquería. Ajá. Porque el flaco, eh, Sergio, contamos, había establecido una relación de amistad con Luis Alberto Fineta. Claro, lo que pasa es que ya el flaco estaba... Claro, es, apareció, el es el disco editado después, claro. Pero lo presentó Rodo, Rodolfo, Rodolfo García, García, claro. que tampoco está entre nosotros. Una enorme pérdida. Rodolfo era un, un tipo sensacional. Del que todo el mundo hablaba bien. Sensacional. Todo el mundo. Un tipazo, un tipazo. Bueno... Eh, el primer tema fue Iris. es, es Iris, pero con, una, con un trabajo de Mauro en la, en, la, en, en, en la consola que es alucinante, porque ¿qué hizo? Arranca el tema Iris, sí. en el medio sale un separador que dice Mundo rabioso radio, una disquería en el aire o algo por el estilo. Y a continuación, mezclado, se escucha la versión del de tema Iris cantado en la disquería que termina con los aplausos de todos los que estaban allí presentando el disco y Rodo, que también estaba cantando. Así Gran que, voz digamos, la de Rodolfo también. Hermosa, hermosa, hermosa voz Rodolfo, Rodolfo hermosa García. Hermosa voz. Siempre relegado a sí, la batería, sí. ¿no? Como si no fuera un músico. Claro. Eh, o un artista, mejor dicho. Uh -huh. eh, y ese es el primer tema. Para mí fue ese. Claro. Eh, yo por lo menos, digamos, en mi cabeza, el tema es este, escuchar este separador. Eso empieza, fue ahí, primero. empieza ahí, empieza ahí. Bien, perfecto. Lo instalaremos como se instaló que Video Kingdom Radio pero, Star fue en la, no, la no, primera canción. Ponelo en, en Wikipedia. Por ¿no? supuesto. ¿En, en algún momento me alguien va a recurrir Lo a eso. Lo que se pasó fue el separador de Iris. Bien, claro. perfecto. Queda establecido. Bueno, una historia de meses, pero que en realidad encierra otra, que se superpone en distintas capas que gira en torno a personas como Sergio Posi, a Luis Alberto Espineta y el gusto local que nos dimos con el señor Horacio Mañaco de ir contando. A ver, primer tipo que dice, quiero escuchar mundo Rabioso, ¿cómo hace? Rabioso radio. Rabioso va con me de larga, debo aclararlo. Ah, bien, me, eh, me, me sirve para la nota.com.ar Perfecto. Eh, ahí está la página, van a ver la imagen de Sergio. Eh, y si no tenés la aplicación, que la tenés que buscar, yo te bien. voy a pasar el link bien. para que hagan clic y se descarguen la Directamente. aplicación. Directamente. Sí, porque está en el, en el Store de, de, de Google. Bien, perfecto. Y, y, y escúchenla, escúchenla un rato. Dale. Escúchenla un rato y me dicen. Porque la verdad que está buena. Bien, eh, bien. Y, y está bueno, está bueno testear. Eh, siempre está bonito. Un buzón de sugerencias. Pero totalmente. Permanente. Y aparte tenemos un mail que es mondorrabioso punto Y ahí mensajes. Eh, ya vamos a tener eh, teléfono. Bien, perfecto. En, en, ya en cuanto suscriba a la, la dirección del correo electrónico, tengo un par de sugerencias para incluir dentro de lo que gira, de lo que rueda todo el día el mundo Rabioso. Gracias, pollo. Por Miles, favor, totales. Gracias a vos, gracias a ustedes. Bien, Horacio mañana con la hora de Ublinga.